Compré un vuelo y me fui a Filipinas. En ese momento, lo que hice, y esto no es ninguna recomendación, no es ningún consejo, se me fue la puta cabeza, pero yo funciono así. Lo que hice fue irme con todo. Sabía que había dos opciones. O me iba y venía con un negocio, o me iba y volví a arruinar. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio donde te voy a enseñar literalmente... Cómo yo hago para vivir viajando y cómo tú también puedes hacerlo. Te voy a enseñar datos, cifras, cuánto gano, cuánto facturo, cómo lo... Todo lo vas a tener en este vídeo, por eso es súper importante que te quedes hasta el final Pero antes de meternos ahí de lleno en qué es exactamente mi negocio y cómo me permite vivir viajando Quiero un poco que nos situemos en contexto Y es que de los 0 a los 18 años había tomado dos vuelos en mi vida Y uno fue de ida y otro fue de vuelta Pero si bien es cierto que gracias a mi negocio online, del que te hablaré ahora Durante los dos últimos años creo que he visitado más de 25 países y Dirás, joder, pero ¿y cómo has conseguido todo esto? Te lo voy a contar en este vídeo todo empieza porque en el año 2019 yo estaba trabajando en un, en un Burger King y si me conoces, bueno, pues ya sabrás un poco más de mi historia Y si no, pues te la dejaré por ahí para, para que la veas en profundidad A la vez que estaba atravesando una crisis existencial Se habían alineado todo Estaba trabajando en un trabajo que no me gustaba Lo cual, pues no me permitía vivir la vida que yo quería Estaba todos los días trabajando ahí por porrón de horas y todo en piloto automático Me levantaba desganado Ahora trabajo mucho más incluso, pero, pero me levanto feliz con ganas Pero en ese momento me levantaba desganado todos mis días eran lo mismo, no me permitía poder irme de vacaciones, no me permitía poder viajar. Y si a esto le sumas que la relación con mi pareja, la persona por lo que en ese momento era como... Mi hombro derecho se había terminado, crisis existencial brutal. En ese momento yo recuerdo que no tenía nada que perder. Estaba en un punto donde dije, ¿qué más puedo perder? Entonces di un golpe en la mesa y dije hasta aquí. Compré un curso de desarrollo personal, sabía que antes de ponerme a hacer cosas necesitaba cambiar yo. Entonces compré un curso de desarrollo personal... Nada, un programa formativo donde las clases eran online y como justamente había terminado el grado de administración y finanzas, me fui al extranjero, concretamente a Edimburgo, una, una beca Erasmus. Entonces en ese momento, mi primera vez viajando, mi primera vez fuera al extranjero, dije, guau. Wow" yo quiero esto. Además que paralelamente, mientras estaba allí, estaba haciendo el curso que había comprado y, joder, me sentía mucho mejor, toda esa sensación que tenía de, pues, mis, que mis días eran todo lo mismo, etcétera, ya era como más liviano, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Había que volver a la realidad. Yo tenía que volver a España y volver a España significaba, yo tenía que empezar a buscar algo para generar ingresos. Está genial, sí, la, la vida que estaba teniendo estaba genial, pero el dinero se acaba. Entonces, cuando llego a España, me pongo a intentar crear un negocio. Entonces, digo, vale, o sea, necesito ganar dinero, tengo que crear un negocio. No quiero volver otra vez a trabajar para ...alguien, en algo que no me gusta... Quería dar un giro completo de 180 grados a mi vida. Sobre todo, y mi principal objetivo cuando hacía esto era que tuviese libertad. Libertad para, para poder pasar tiempo con mis amigos, libertad para poder pasar tiempo con mi familia. Quería conciliar esa parte laboral con esa parte más personal. Joder, que pudiese compaginar todo, que todo encajase. No que tuviese que renunciar a planes o no que tuviese que renunciar a pasar tiempo con mis amigos o con mi familia. Entonces dije, vale, tengo que ir a un negocio. Mis padres tenían un negocio físico, pero yo sabía que yo, yo era incapaz de hacer eso. Incapaz por básicamente motivos obvios Eran motivos económicos ¿Cómo me planto yo a construir un negocio offline Cuando no tengo ni stock? Tendría que comprar stock Cuando no tengo ni idea de cómo hacer envíos Cuando no tengo ni, ni siquiera abierto un, No tengo ni idea de negocios Y ya solo el alquiler me costaba 1000 euros al mes y si le tenía que pagar dos meses de fianzas es Que no llegaba, me quedaban 1.100 euros en la cuenta Si es que no tenía más 1.100 euros en la cuenta, era inviable Entonces dije, vale, tengo que crear un negocio online No tenía ni idea de negocios online Yo venía de trabajar en un Burger King Y en un lavadero de coches, ¿qué voy a saber yo de negocios? ¿Qué voy a saber yo de, de todo esto? Entonces empiezo, pues viendo un poco Qué era lo que la mayoría estaba haciendo de personas Que yo veía que, que, oye, pues esto les permitía Ser libres, ¿no? Que es al final un poco lo que yo buscaba Y además hacían algo que les gustaba Entonces, pues empecé a subir vídeos a YouTube digo, bueno pues esto es lo que hace la gente, gana dinero Empecé a crear contenido en Instagram Oye, la gente crea contenido, tal, gana dinero Empecé incluso a meterme en negocios multinivel No, Oye, vende este producto, lo vendes a este Y no sé qué, y empiezas a ganar tus dinero Pero me di cuenta de que al final Nada de esto era posible De que sí, sí es que me, me esforzaba muchísimo Incluso con YouTube, empecé a ganar una mínima parte Eran como 3,54 euros al mes Algo así, que me, me daba la esperanza Pero sentía que ya estaba todo muy saturado Sentía que... Honestamente, que era imposible con esos negocios Poder generar ingresos Entonces, en ese momento de, de frustración De, joder, esto no es para mí, ¿por qué lo he dejado? Tendré que volver a buscar otro trabajo Di un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 esto fue un 9 de marzo de 2020, hace relativamente poco, depende de cuando estés viendo este vídeo. Yo cogí el vuelo hacia, hacia Filipinas y estando allí, cuando yo aterrizo, declaran estado de alarma. Claro, 1.100 euros de los cuales 600 se fueron para el vuelo, me quedaban otros 600. Yo cuando declaran estado de alarma digo, estoy jodido. Porque mi idea inicial era quedarme 3, máximo 4 semanas. Sudeste Asiático, Filipinas, más o menos con esos 600 euros me daba. Pero cuando declaran estado de alarma, cuando no sabes cómo volver, cuando no tienes una fuente de ingresos, yo ahí honestamente es cuando paso miedo. Y al principio, cuando pasan las primeras semanas, jiji, jaja, tienes dinero, ¿qué pasa? Que a medida que se van pasando las semanas, todo va bajando. Yo recuerdo sobre todo cuando vas viendo el, el número de tu cuenta bajar y que nadie te dice nada, que no sabes cuándo volver, que estás encerrado en una isla, que es que, hostias, que no estás en España. Que es que si no tienes ingresos, estás muy jodido Entonces yo recordé y dije Vale, ¿cómo puedo hacer con, con lo que ya tengo? ¿Cómo puedo hacer para generar ingresos? Porque ya había probado de todo Había probado blog, negocio multinivel, redes sociales Un montón de cosas Y ninguna me había dado, digamos, el nivel económico que, que yo necesitaba Para mi estilo de vida Y entonces recordé, dije Joder, el tipo este que yo le compré el curso Que además me ayudó un montón Yo me acuerdo cuando se lo compré Que estaba de, de viaje creo, en México o en, o en Tenerife Y estaba recibiendo ingresos Yo estaba contento porque había comprado compro ese programa, dije, hostias, un segundo, ¿y por qué no hago yo algo así? Pero en ese momento digo, pues es que no tengo nada. Él por lo menos sí que sabía desarrollo personal, sabía estrategias de, de programación neurolingüística. Yo dije, ¿pero qué tengo yo para vender si yo no tengo nada para vender? Pero entonces me acordé que todo este tiempo atrás yo había aprendido mucho sobre redes sociales, sobre YouTube, sobre TikTok, además. Entonces dije, venga, voy a hacer un curso de TikTok. Ahí fue mi primer curso, ¿no? Entonces cuando yo, digamos, pongo a la venta ese curso, recuerdo además un montón de tiempo creándolo, tal, poniéndolo en práctica. ¿Y cuando lo lanzo? Mi primera venta de 97 euros. Para mí eso fue el punto de inflexión fundamental. Porque estaba a 11.000 kilómetros de mi casa y estaba generando ingresos. Eso fue lo que me hizo clic. Dije, wow qué oportunidad hay aquí. Y sobre todo cuando la gente que entraba estaba fascinada, le encantaba, me daba las gracias. En este caso era una persona. Pero cuando yo vi esto dije, vale. Esto hay que sacarle partido Entonces empecé a formarme Empecé a comprar más cursos online Al principio no tenía tanto poder adquisitivo Ahora sí que los programas que compro Mil, cuatro mil Pero al principio pues el poder adquisitivo era, era muy pequeñito Entonces miraba vídeos en Youtube para no gastarme dinero, etcétera. Y sí que es cierto que iba un pelín más lento Pero entonces hago otro segundo lanzamiento Que ahora te contaré qué es esto Y boom, 500 y pico euros ya tenía para volver. Entonces, ya cuando veo la gran oportunidad que existe con esto de los de los productos online, de los cursos donde al final es un win-win, ¿no? Porque tú pones tu conocimiento, esa experiencia que, que, que has aprendido al servicio de otros y obviamente pues tienes que cobrar por ello. Entonces, cuando yo entiendo esta oportunidad, digo, quiero volverme un crack quiero ser el mejor. Entonces, empieza a escalar más y más, ya no son 500, ya son 1000. Digamos que todos todos empieza a escalar muy muy muy muy rápido. Pero entonces, cuando ya por fin, después de al principio como 4 o 5, 5 meses más o menos, Vuelvo a España, claro, yo al final me, me autofinancié, ¿no? Con los programas, con los cursos online Me autofinancié el, el, el viaje Y ya cuando vuelvo a España, digo Durante este tiempo he sido feliz, he podido elegir dónde estar Con quién estar, absolutamente todo Mi vida ha dado un giro de 180 grados Siento que cada día es completamente diferente Y sobre todo que estoy alineado con mi propósito Que esto que hago me gusta, me apasiona Cuando vuelvo a España, me doy cuenta De que si quiero escalar Si quiero hacer esto más grande, necesito Ayuda, del mismo modo que necesito Ayuda para salir de la ruptura con mi expareja Necesitaba ayuda para entender cómo hacer esto más escalable, cómo hacer esto más grande. Entonces empiezo a comprar cursos, formaciones de, oye, yo tengo un producto pero quiero saber cómo vender más con mi producto, cómo hacerlo realmente rentable. Y entonces es ahí cuando ya empiezo a hacer lanzamientos, pues que te pondré por aquí en pantalla, de estas cifras. Y ahora dirás, oye Dani, pero ¿qué es esto un lanzamiento? Un lanzamiento al final lo que es, es una estrategia de marketing digital que te permite facturar mucho dinero en poco tiempo. Y ese es el negocio, básicamente, que tengo. Así para, como si se lo tuviese que explicar a mi primo, al final lo que hacemos es, digamos que dentro de los cursos online, tú puedes lanzar tu curso online o puedes lanzar el curso online de otro. Porque a día de hoy hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia sobre algo, pero no sabe cómo venderlo. No sabe todas las fases, toda la metodología que hay que seguir. Buscan de forma desesperada a personas que les ayuden a lanzar. Yo en este caso tengo los dos roles. Soy productor, digamos, soy experto porque tengo conocimiento pues, sobre marketing digital, sobre redes sociales, etc. Entonces tengo mis programas online, mis cursos, que me generan una fuente de ingresos recurrente, pero también ayudo a otras personas con mi agencia, con quién Quiere Ser Agency, a que puedan lanzar sus productos. Yo no, yo no aparezco, yo no estoy detrás de... No aparezco ni en la cámara. Nadie sabe. Estoy yo detrás. Únicamente el experto. Y al final, acuerdas un porcentaje. Oye, pues vamos a hacer este lanzamiento y esto es el porcentaje pues, que, que nos vamos a llevar. Eh, 70% para ti, 30% para mí. 40 para mí, 60 para ti, lo que acuerdes con el experto Todo esto lo explicaré en la incubadora de lanzamientos Que al final, un poco, la incubadora surge Porque tanta gente me decía Oye Dani, quiero vivir viajando, quiero, quiero viajar como tú Quiero visitar eh, no sé cuántos países Al final no me siento a gusto con, con la vida que llevo No me siento a gusto en mi trabajo, quiero un cambio en mi vida Mis días parecen que van en piloto automático Y quiero cambiar esto por completo Quiero irme a viajar sin fecha de regreso Quiero hacer algo diferente Y esto se unía con mucha gente que me pedía lanzar Oye Dani, por favor, lánzame tu producto con la agencia Por favor, ayúdame a lanzar, véndeme una consultoría y dije, joder, yo al final si tengo que explicar uno a uno cuál es mi negocio, digo es muy complicado, tendría que cobrar mínimo 10.000 euros mínimo, y si tengo que lanzar a todas las personas que me piden lanzar, no doy abasto, entonces digo, y si enseño a esta gente que no sabe a cómo hacer lanzamientos para que puedan lanzar a esas personas y así se convierta esto en un win win win, todos ganamos, estas personas van a aprender una habilidad que les va a permitir vivir viajando, yo obviamente me voy a llevar a la parte económica de, de crear un programa y, y venderlo, y estas personas que no saben lanzar y que tienen un producto, que tienen una experiencia van a poder lanzar, van a poder vender aquello que saben hacer de ahí surge a la incubadora de lanzamientos y ya, ya, bueno Dani, pero yo quiero lanzar mi propio producto, pero es que no sé qué vender. Estoy seguro de que eres buena o bueno en algo. En Brasil, por ejemplo, que es donde empezó todo este mercado, se venden cursos de cómo arreglar lavadoras, de cómo afilar cuchillos, de aprender inglés, de un montón de cosas, de un montón de cosas. No es sobre qué va el curso, es cómo o cuál es la transformación que va a suponer. Si yo a ti te enseño a arreglar lavadoras y tú después esa habilidad le sacas un beneficio económico, ¿por qué no? Esta persona una factura millones de euros, arreglar lavadoras básicamente esta es la idea, te dejaré por aquí abajo la lista de espera al la incubador lanzamientos para que te puedas registrar, para que seas una de las primeras personas en enterarse cuando abra plazas, seguramente las abra nada, en petit comité, sobre todo porque es la primera edición y quiero centrarme muchísimo en los alumnos, abriré como 15-20 plazas máximo, más allá de ahí no porque quiero centrarme al máximo, es decir, quiero que esas personas tengan su negocio. Cuando acaben el programa, que durará tres meses, tengan su negocio online montado. Aprendan esta habilidad que al final les permita vivir viajando. Tienes el enlace, te recuerdo, aquí en la descripción. Es totalmente gratis. Apuntarte a la lista de espera. Y bueno, pues este ha sido un poco el vídeo. Espero que te haya quedado claro de cómo al final vivo viajando. Por aquí te dejaré cifras mías de cuánto gano, de transferencias, etc. Que esto es real y que es posible Y este sobre todo es el mensaje que quiero dejar Que es que yo hace años, cuando estaba trabajando en eso que no me gustaba Cuando mis días iban en piloto automático Cuando, joder, sentía que, que si esto era todo, pues menuda mierda No le encontraba el sentido y en ese momento yo jamás pensé que esto sería posible, que vivir una vida donde realmente existe una conciliación entre lo personal y lo laboral entre que puedas organizarte tanto personalmente como, como laboralmente, que si ahora me apetece irme con, con mi familia con mis amigos como he hecho hace unos días, me voy sin problema, que en septiembre he comprado un vuelo a Maldivas para irme con mi familia y puedo hacerlo porque tengo esa flexibilidad, soy libre y es que hace años pensaba que esto era imposible y si te muestro todo esto te muestro estas pruebas de por aquí es para que veas que es posible y que si un zopenco como yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Y ese es el mensaje que quiero transmitir con todo esto. Y quizás te pase como a mí y que digas Es que sí, está genial empezar el negocio Pero es que no tengo dinero para empezar No tienes que tener dinero para empezar Tienes que empezar para tener dinero Y si no quieres o no puedes invertir No te preocupes Busca a alguien, a un experto Ya sea, pues no sé, tu profesor del instituto Busca a algún amigo que tenga un conocimiento sobre algo Que sepa, no sé, tocar la guitarra Que sepa, lo que sea Vete al... al... Es que hay mil cosas que se pueden enseñar online Busca a esa persona y lanza tú a esa persona Créale tus curso No tienes que invertir nada Simplemente acuerda un porcentaje y ya está pero, de verdad, que si algo quiero dejar claro es que, y ese al final un poco el lema de la agencia, es que hoy en día puedes ser quien quieres ser. Y eso es lo bonito de todo esto. Sentirte que estás literalmente en el camino correcto, que estás haciendo algo que te gusta, que estás haciendo algo que te apasiona, que para mí el éxito es eso, es irme a acostar teniendo ganas de despertarme el día siguiente. Y suena, esto yo tengo ganas de despertarme el día siguiente. ¿Quién sabe dos veces? Porque cuando yo estaba hace relativamente poco, tres años, en el Burger King trabajando, me iba a dormir todos los días, pero no me levantaba con las ganas de, de que llegase el día siguiente. Así que bueno, hasta aquí este vídeo, mil millones de gracias por verlo, agradecería muchísimo que dieses, pues nada, pues un like o, o escribieses, me escribieses incluso al correo o dejases un comentario. Y muchas gracias por estar aquí, por verme, por escucharme. Te invito nuevamente a que te inscribas a la lista de espera, que dejes tu nombre, que dejes tu email, para que seas una de las primeras personas en enterarte cuando saque el programa de la incubadora de lanzamientos. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao!